¿Qué pasa, Poderos? Soy estamos con un nuevo videoblog. Este videoblog o este vídeo donde explico un par de cosillas es necesario para los vídeos que van a venir a partir de ahora. Y es que, aunque puse una votación eh, donde decía que no sabía si grabar las guías de Ion ahora en Gameforge o esperarme a que tuviera la versión 6.2 en Ion America y grabarlo ahí. Las votaciones han estado siempre muy, muy, muy, eh, digamos, eh, muy parejas, ¿eh? sí. Han estado al 50%, al 50 cincu... no, han estado al 50%, con un voto más, un voto menos, pero ha habido gustos de todo tipo y siempre han estado muy, muy parejas. No ha habido, digamos, que han votado por Gambia Forge un 20% y para los otros un 80%, no, ha estado 50, 49, 51, sí, siempre un voto más, un voto menos. De diferencia por eso eh, pensándolo bien y para un futuro he decidido grabar las guías de ion de la 6.2 en kameforge explico por qué y lo explico con mucho dolor pero que me hace falta ¿Por qué? veamos sabéis que mi canal es un canal de referencia eh, para todo hispanohablante que juegue en ion que busque guía, que busque ayuda, que busque alguien que le abra el camino cuando esté atorado en el mundo de Ion. sabéis que mi canal lleva seis años y más haciendo eso, eh, por eso eh, como también sabéis suelo responder eh, responder lo más rápido posible a vuestra pregunta, otros youtubers no lo hacen, por eso creo yo, sabéis que yo siempre estoy ahí a... Esperando, eh, bueno, esperando, eh, atento a que me digáis algo para poder responderos y ayudaros. Ya sea en Twitter, en el canal de YouTube, o en Facebook, en el grupo de Young Hispano, o en el grupo de Killer Samus Game, o en mi simple perfil de Killer Samus en Facebook. Siempre estoy ahí para ayudaros y responderos siempre y cuando esté dentro de mi saber y mi, y mi, y mi entender. Eh, ¿A lo que voy? Lo hago pues para eso. Eh, yo creo que esperarme a que en Ion América esté a 6.2 va a ser muy va a ser muy mala idea. Eh, la 6.2 estará estará en Ion América a finales de octubre. Lo mismo se retrasa un poquito y tarda un poco más. Eh, también tengo la esperanza de que Ion América algún día esté en español. Porque si os habéis dado cuenta, el cliente de Ion America se puede poner en español. Tiene una opción en el idioma para elegir español. Yo creo que si traduzco el launcher, es porque tengo idea de traducir también el juego. ¿Se si di cuenta? Es que es lo obvio, ¿no? Eh, no sé, bueno, luego no hay casos aparte como un juego que yo me compré hace muchos años que la carcasa estaba en perfecto español y el juego estaba en perfecto inglés. Pero esto no es el caso. El caso es eso. Bien necesario hacer esto para mmm, pensando en un futuro de mis polluelos, de mis jugadores y los jugadores de Ion. O voy a crear una serie de guías para. Uy, el micro que me lo cargo. Voy a empezar grabando, ya sabéis que yo en Ion grabé todas las quests de campaña de Ion. Empecé por la 4.0 hasta la 5.8 y ahí ya número me renové. Eh, o grabé todas las quests de campaña. ¿Qué pasa ahora? En la 6.2 o 6.0 para arriba, las quests de campaña se han simplificado. Eh, es decir, hay quests que lo mismo se, han, se hacen en un minuto... Y es una escuela de level 40, que antes la escuela de 40, que era de, de campaña, eh, se hacían muy tediosa y eran más larga y más peñazos hacerla. Eh, y por eso lo mismo encontré en vídeos que pongo, eh, hay un 6.0 Helios leveling del 1 o Helios quest del 1 al 10. Que lo mismo encontráis del, del 12 al 14. ¿Por qué? Porque en vez de traeros tropecientos, eh, tropecientos vídeos, incluso vídeos de dos minutos, como si es una quest de campaña, os voy a traer el leveo. Pero el leveo corto. Es decir, por ejemplo, ya tengo grabado el leveo del 1 al 11. Se hace perfectamente en 20 minutos media hora, si así. Eh, lo mismo luego veo que del 11 al 14 en un cuarto de hora me lo he quitado pues os pongo ese vídeo para no ser muy largo ahora si veo que luego del 16 al 10 y... al 20 me toma media hora pues o lo subo no quiero tener ni muchos vídeos ni poco vídeo de media hora vamos a ir jugando un poquito con eso vale yo creo que lo vais a intentar una buena idea porque si buscáis una quest, pues tan fácil como así. Si, bueno, busco la quest del Ever 52 que no sé cómo se hace y estoy aturado. Pues vaya a mi canal, la lista de reproducción de guía Helios, Ion 6.2 guía Helios o Ion 6.2 o 6.0 guía Amodian. Y ahí buscáis eh, Ion 6.0 Amodian quest. Del 50 a 54 y ahí lo vais a ver. Simplemente pasamos un poquito para adelante el vídeo y ya está. Repito, si la cueva es muy larga, que lo dudo porque la cuevas ahora en la 6.0 son muy fáciles de hacer. Si es muy larga, si sí la pondré por separado. Siguiendo con esto, diré: no voy a jugar en gameforge. Es decir, esto no quiere decir que vaya a ser vida en Gameforge. Aunque esté un poco frustrado y jodido por lo que me ha pasado con mi cuenta de, de Ion América, Mi mine, mi sorcerer Killer Samus que estaba en catalán y mi gunner Killer Samus que estaba en Danaria. Pues la cuenta me la hackearon. Eh, perdí todo pero lo pude recuperar. Pero por lo visto... Ha habido muchos intentos de hackeo de cuentas y como le han cambiado todo, eh, ha habido varios intentos. Desde, de, muy, según NSSOP, desde el primer de email se ha intentado recuperar la cuenta. Yo lo he intentado desde dos emails. Mío. Uno, era la propia cuenta que estaba bloqueado y no podía bloquearme en la página web para enviar tickets. Y otra cuenta de mi otro personaje que he usado para enviar tickets. Se lo he explicado todo mil veces. ¿Saben quién soy? Le he dicho, oh, ¿saben? Le he dicho quién soy. Les he pasado el link de mi vídeo, de mi canal. Patatín, patatán. Pero ellos me responden con lo mismo. La cuenta se ha visto, eh, digamos, eh, atacada en muchísimas ocasiones y daña la seguridad del servidor y se ha bloqueado, dice que digamos que el superior de ellos o la junta de lo que sea han decidido bloquearla por seguridad del servidor, Le veo una gilipollez, Le he dicho que me den un código a ellos, Le he dicho que me he instalado en el móvil de la seguridad que ellos tienen, les he hecho todo, pero no hay opción, yo aún así a día de hoy sigo tratando con ellos a ver si consigo algo, que no, pues ya está. Cuando esté la 6.2, me subiré un gunner un Gunner y me subiré un sorcerer para tener todas las clases. Recordad que en Ion tengo todas las clases y en la 6.0, cuando tenga Ion América, vamos a verlas todas. O haré una guía de todas las clases en la 6.0 porque todo cambiará. ¿Vale? Y como intentaremos traer una especie de. de. ¿Cómo equipar un poquito? Ya sabéis cómo manejar las skill. Para que sea fácil la eh, Tanto para PvP como para uh, PV. Intentaré PV -E y luego PvP. No quiero decir esto que tampoco esté apoyando a Gameforge. No gano nada con los vídeos. Ya os expliqué que me enviaron una invitación para esa guía. Esto no es lo que os dije. ¿Vale? Nada. No tiene nada que ver con Forge. Es, decis es decisión mía. Para que tengáis las guías para ir. Ya sé que luego si jugáis en Gaion America lo veréis en inglés, pero como tendréis la opción de poder traducir el juego con los archivos de Gameforge, pues no tendréis problemas. Aparte, la web de campaña Level 52, aunque en español se llame la ira de la madre que te parió, y en inglés se llame The Fate o the Mother, la Cueva va a ser la misma. No va a cambiar ni la localización, no va a cambiar ni los bichos que hay que matar y no va a cambiar la recompensa. Por eso, si vais a ser la cual del b 52 es tan fácil como irse a la cual del 52 que he grabado y punto y pelota, ¿vale? Aunque tenga paño, me jode a jugar en Gameforge y grabar en Gameforge, pero lo veo necesario para vosotros. Es un sacrificio que yo hago para vosotros. Aguantar Gameforge y su puto gold pack. Tenía un vídeo donde explico la diferencia entre jugar Ion América. Y hay un Gameforge con el Gold Pack. Y en qué implica el Gold Pack. Que le han hecho muy pay to win. También con Gameforge. Para luego diferenciar la 6.0 de Gameforge. Con la 6.0 de Ion America. Por ahora estoy viendo ya una cosa que han añadido ellos. Parece ser. Ya lo, lo, lo iré viendo en los vídeos Y bueno. Espero que lo comprendáis. Ya sabéis que vuestros comentarios son bien recibidos. Recordad que los directos lo hago en Twitch. Seguidme en Twitch. A no ser que sea algo importante de Ion, lo haré en YouTube. Lo demás va a ir todo a Twitch. Y luego esos directos serán resubidos al canal. Pero si queréis verme en directo y participar en directo o en Discord, seguirme en Twitch. Tengo un vídeo por ahí que os digo por qué seguirme en Twitch. Y bueno, eh, pero que lo comprendáis. Eh, espero tener vuestro no apoyo. Y nos vemos en Ion. Recordad, a partir de ahora, guías de Asmodian y Helios de quest de campaña y le veo a la vez aparte que vamos leveando vamos haciendo la quest de campaña y espero que el micro ya se escuche bien porque si os doy cuenta me lo he puesto delante de la boca antes lo tenía aquí al lado grabando aquí, y ahora me lo he puesto directamente delante de la boca de la mood de la, de la boquita si más ya sabéis, yo aquí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo de Ion. adiós